Eh, yo estudié farmacia porque quise aprender nuevas técnicas y descubrir nuevas terapias. Me gusta la investigación porque con ella proporcionas nuevas terapias para restaurar la salud. Yo os animaría a estudiar ciencias porque es una oportunidad para conocer gente de distintas partes del mundo trabajando por un mismo fin. El gran reto de estudiar ciencias es enfrentarte a lo desconocido, pero a mí me gusta. Si estás pensando en estudiar ciencias, que nada te detenga. Para el curso 22-23 elige estudios de ciencias. Aukera izan, ciencia y Gobierno de Navarra. Navarra gobernua a